Categorías y periodos son dos elementos que podemos utilizar para introducir más dimensiones en nuestra eh, línea de tiempo. Por una parte, los periodos nos van a permitir, podemos crear nuevos periodos, seleccionar zonas de tiempo. En este caso, en la línea de tiempo, esta sobre la revolución, en la revolución industrial, inventos en la revolución industrial, posiblemente solo podríamos hacer una división por siglos. Pero vamos a ver, por ejemplo, otra línea en la que lo que hemos hecho ha sido diferenciar en la presentación de un curso por clases. Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Y veremos el efecto. Les hemos dado un color a cada una de ellas y hemos dicho que cada vez que nos movamos por la línea de tiempo, ese color se superponga a la imagen de fondo para dar una indicación de la clase en la que nos encontramos. Vemos cómo van cambiando los colores en función de las clases por las que vamos pasando hasta llegar al final. Volvamos nuevamente a nuestra línea de tiempo, con lo cual, en este caso, no tendría mucho sentido posiblemente crear eh, nuevos span, nuevos eh, periodos de tiempo. Pero sí categorías. De hecho, hemos creado cinco categorías. La forma de crearla es, sencillamente, pulsar en el botón Create New Category. Podemos crear un máximo de 50 categorías y ponemos el título, el color que podemos elegir desde el panel y podríamos personalizar algo más, pero en principio con eso sería suficiente. ¿Eso qué va a hacer? Vemos que aquí hay puntos de este color pertenecen a la categoría de tecnología y utensilios si vemos la categoría de comunicación por ejemplo, vemos que es de color amarillo-verdoso, todavía no hay puesto ninguno pero los de maquinaria productiva son un color eh, naranja tirando a marrón clarito y aquí tenemos los ítems que tienen que ver con esa categoría eso nos va a permitir, como ya hemos visto, luego a la hora de visualizar, podríamos hacer que aparecieran las bandas en la, en la, en la línea de tiempo entre 3D, que aparecieran coloreadas las historias en función de su categoría, o si nos vamos a la versión en 2D, que aparecieran las bandas con el color o, como hemos dicho, las historias coloreadas.